Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno chicos, hoy tenemos este Wansu 111 Kilin en esta subasta que tenemos en este día 17 de enero de 2022. Bien, el Wansu 111 Kilin o Kilin o como quieran decirle es un vehículo de tier 10, es chino, es pesado. Y ahora vamos a estar viendo sus características para que puedan ver. Cómo funciona el vehículo, cómo es el vehículo para aquellos que no lo tengan, ¿bien? A ver, para que sepan cómo, cómo va la, la cosa, digamos, es el Guansu 111 5A de la rama china Es el caso muy similar al, al que tuvimos el otro día, al 113 Bueno, ahora en este caso tiene que ver con, eh, con, esta, rama, con esta rama china que eh, es justamente este vehículo, es el WanSu 111 5A, es exactamente el mismo, el mismo vehículo, bien, en características estamos hablando, por supuesto, porque después lo que tiene que ver con el camuflaje, este camuflaje es 3D, primero que es 3D, no es como el del 113 que era 2D y además era bastante bastante triste, o sea, bastante pobre, ¿no? Pobreton así, lo pintaron un poquito y mandale y mandale y venderlo al toque y ya está. Acá no. Este vehículo la verdad que en este caso tiene su Se han esforzado Se han esforzado y se nota La verdad que es un hermoso camo el que tiene un hermoso, Una hermosa skin Podríamos decirlo así Es muy bello en sí A mí la verdad que me gusta mucho usarlo Me gusta el vehículo como tal eh, Es un buen tanque En línea general es un buen tanque La verdad que no, no voy a decir que no Es un muy buen tanque Yo lo conseguí en su momento eh, Porque lo consideré Más que nada por el tema de la skin y eso Como que era tipo exclusivo o algo así Y me gustó y además me adelantaba un poco el hecho de tener un, un chino de tier 10 que también está está bueno y nunca y nunca viene mal bien eso por un lado por otro lado también podemos decir que eh, es un vehículo es el vehículo como, como te decía es el vehículo normal de línea lo que sí veo que está costando eh, no sé si es correcto esto porque yo realmente no a mí no me dejan ver no sé por qué no entiendo ya sé que lo tengo pero tendrán que dejarme ver igual y que me cancelen abajo el botón de, de, de ofertar aunque sea pero por lo que estoy viendo está 17 400 de oros Oritos, 17400. 17 400. Oh, qué querés que te diga bro no sé me parece es, a ver es un tier 10 está bien o sea eso es lo que tiene lo que tiene este vehículo en sí eh, que es un vehículo de tier 10 ya te, te, te libera el, el cubo para el cubo para tener uno más de nivel 10, ¿bien? Está, está bueno eso Y la skin está buena Ahora, como tanque, como tal Es el Wansu 111 de línea, si lo tenés Yo realmente digo la posta, te Digo en serio, si tenés el Wansu eh, 111 5A El de línea chino Como le mostré recién La verdad que es al pedo tener este Porque es exactamente igual, hay una pequeña variación Pero es mínima, imperceptible No se nota para nada Obviamente estoy hablando más allá de la skin, no, por supuesto Vamos a ver lo que tiene que ver con Las características del vehículo Está pegando unos 490, que por lo general eso le vas a sacar casi seguro Y entre unos 520, 540, 550 muchas veces va a pegar La verdad que no está, no está nada mal el daño que causa este vehículo cuando, cuando dispara Penetración promedio, 250 con munición estándar que es la P Y 340 con el agit, bien, eso está, está buenísimo La verdad que esta hit es muy buena también, funciona bastante, bastante bien es un buen vehículo, la verdad que a mí me gustó. Las veces que lo usé, es más, no, sé, no lo usé tanto tampoco. Debo tener poquitas partidas, pero me gustó bastante. Bueno, 10 partidas. Lo tengo con 2400 de daño. No no está mal tampoco. No tuve suerte de 40% de efectividad de, de victorias, pero bueno, no importa. Eh, recarga en unos 8,82. O sea, pensar que la recarga es bastante bastante buena, así como lo tengo equipado yo, ¿no? Por supuesto. 8,82 y está para pegar 500 en 8.8 segundos. ¿Entendés que es...? está bastante bastante bien velocidad de giro de cañón 29,7. está también está bien es un pesado obviamente no, no es el más rápido del mundo pero está, está bien digamos eh, ángulos de elevación y depresión menos 7 grados de depresión más 23 de elevación eso está, está bueno la elevación que tiene eh, 2,19, con velocidad de apuntamiento dispersión de 0,32. y tiene un dpm de 3.332 lo que es apuntamiento y dispersión es la verdad que está bastante bien o sea está está bien el tanque está está muy bien te diría, puntos de vida 2230 y acá es donde quiero hacer el hincapié que es la pequeña diferencia, fíjense que lo vamos a comparar con su hermano gemelo, con su mellizo, que tiene 2200 y no sé por qué a este le metieron 30 más, la verdad que no sé, eh... <tose> tiene 2230 puntos de vida, después son en todo iguales, fíjense que están las dos cosas en verde, es porque son todos iguales, Acá, lo único que cambia es acá. Y después tiene otra pequeña diferencia, creo que era por... No, no, es solo. No, es solo nada más. No, no, no. dije nada. O sea, son exactamente iguales. Eh, 2230, entonces este tiene 30 puntos más de vida que el de línea. Tiene 140 frontal de chasis, que no te confíes en esos 140 porque eh, te van a entrar igualmente. <ríe> Pensá que los días 10 que te tiran a PCR o hit te las clavan igual en el chasis no muestres el chasis de este vehículo está hecho para que muestres solamente eh, torreta y ojo con esas cupulitas también porque esta cúpula es muy llamativa y te la pueden clavar tranquilamente ahí esta es mucho más difícil pero tampoco deja de ser eh, un blanco medianamente sencillo ok <coughs> bueno 120 de lateral lo cual está buenísimo para hacer un scraping invertido también está está excelente Tenés espaciado los costados. Todo estos es blindaje espaciado que te protege de las hits. Obviamente tenés que tener cuidado porque si te la pegan bien te la pueden clavar igual. Pero siempre está bien tener un poquito más de protección. Más que nada en los pesados también. Eh, después, lo que tiene que ver con blindaje de chasis trasero 60. Obviamente no, no tiene prácticamente nada. Blindaje de torreta 300 frontal. 180 lateral de torreta. 60 trasero. Pero 180 de lateral y 300 frontal, chicos. O sea, te está diciendo... Está pidiendo el tanque que ocultes el chasis y que muestres solamente la torreta. <coughs> Después, tiene una potencia específica de 14,79. Lo que no está, no está mal tampoco. Eh, yo realmente, sí, no sé si lo equiparía así. Creo que lo equipé así hace mucho. No sé si lo seguiría equipando así. Tal vez le sacaría esto y le pondría el mecanismo de rotación mejorado. O el estabilizador o el mecanismo. Sí, alguno de los dos. Pero no sé si le pondría este en particular. El apuntamiento. <coughs> Recién ahora me di cuenta de eso. Bueno, eh, velocidad máxima 50 kilómetros por hora, chicos. 50 kilómetros por hora. Eh, velocidad de rotación 41,12. Eso sí, gira sobre su eje bastante rápido, bastante, bastante bien. Y no está para nada mal. Después, otra cosa, quiero hacer un paréntesis. Recuerden que estamos en el grupo de Telegram, chicos. En el grupo de Telegram estamos todos juntos charlando, debatiendo, haciendo consultas, preguntas, hablándonos entre nosotros mismos, sacándonos dudas entre nosotros. Eh, y dejo abajo el link en la descripción del grupo de Telegram y así también el grupo de WhatsApp, por si se quieren meter y eh, nada, estar un poco más contenidos con el tema del watch si tienen dudas esas cosas. Cierro paréntesis. Entonces, el tema del camuflaje obviamente es un pesado, no nos interesa. Y la detección 436 metros de visión. Fíjense que tampoco tengo la, la gran tripulación, podríamos decirlo así. Son... Una habilidad nada más que es la de Hermanos en Armas. Y no mucho más que eso. Así que bastante, bastante pobre. Mi, mi tripulación. Pero básicamente es eso, chicos. No no es mucho más. No quiero agregar más porque es el Wanzu de línea, el típico. Si me preguntas a mí, 17.400. Eh, o sea, parece caro, pero es un tier 10. O sea, te están dando un tier 10. ¿Cuánto ofertarías vos, Nando? Y yo met... la verdad que me, me cuesta ser objetivo porque ya lo tengo. Pero yo creo que con unos... Uh, 17, 418, 19, 20, 21, 22. Con unos 22, 500 más o menos, yo creo que estaría bien. Para tratar de asegurarme el tanque, ¿no? En el caso de quererlo. El tanque es bueno, el tanque funciona, el tanque está bien. Lo único que tenés que entender que el chasis no tenés que mostrarlo. Este tanque no se angula, chicos. Por favor, no me hagan esto con, como si fuera un alemán. De ponerse así en posición de diamante. Porque este no estos tipos de tanques así picudos más o menos así no no se angulan ok estos tanques van frontal y tenés que ocultar el chasis lo más que puedas eh, después mostrar torreta y punto y aparte porque en cuanto lo pusiste así toda esta parte de acá queda absolutamente plana es más tetra traquean te pueden hacer munición también acá o sea es, es un desastre no se, no se angula esto va frontal así como está así lo tenés que mostrar eh, en el peor de los casos si no ya te digo si estás así, tratando de hacer un scrape te pones así de culo, giras la torreta para este lado y haces un invertido y ya está. Más sencillo. Así que bueno, amigos, nada, ya, ya les digo, para mí unos 24, 500, más o menos, por ahí andará. Es un buen tanque, funciona, está bueno. Me, a mí me gustó, la verdad, las veces que lo usé me gustó mucho. Eh, tiene una hit que es muy buena, eh, que pende a de 3.40, que, que es una de las penetraciones más altas del juego. Fíjense que la munición no es la, la velocidad más alta del mundo, pero al ser un pesado, tampoco es que te interese tanto, tanto, tanto, digamos, ¿no? Porque, eh, Vas a estar en una primera línea, una línea primera y media, por decirlo así. Para, a veces puede que sea una segunda. No es un tanque duro, tampoco se confía en eso, porque no es que es un, un pesado, pesado, pesado, ¿entendés? O sea, es más, tiene un poquito de movilidad. Sí es pesado, obviamente, pero tenés un poquito de movilidad, tenés es un estilo 277 más o menos, por ahí va la cosa, ¿entendés? Algo así, algo así. Así que bueno amigos, nada, no, no los interrumpo más eh, Quería contarles mi experiencia con el tanque A mí me gustó, a mí me funcionó Me parece un buen tanque, de los mejorcitos que tengo De Tier 10. Eh, pero ya quedan ustedes si les gusta, si les interesa Comprarlo o no Ya eso me lo dejarán ustedes en los comentarios Si lo tienen, si no lo tienen, o si tenés el Wansu 111-5A, que es el de línea, que es lo mismo, bro, es exactamente igual, salvo los 30 puntitos de resistencia más que tiene este, que la verdad que no te cambia la vida 30 puntos más. Sí, es verdad que capaz que con un tiro te quedas con uno de vida, o con 30 de vida, y te salva justo en ese momento, pero eh, ya llegaste a ese punto de la partida, que estás con 30 puntos de vida, es que estás de regalo, o sea, estás en el horno. Así que bueno, amigos, nada más. Eh, espero que se hayan entretenido, que les haya gustado el video. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios, Dejas el like, suscríbete, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.